He ajustado un poquito antes, vale, porque el volumen está un poco alto y de vez en cuando se escucha un... <risa> Entrenamiento, apocalipsis, recogida, supervivencia Vamos a empezar por lo básico, vale Agua, ese es fluido ¡No me ha da dado tiempo a verlo! X ¿Cucú? ¿Dónde está? ¿X? ¿Hola? ¿Cucú? ¿Cómo oh, está la X? ¿Dónde está la X? Aquí está. Pequeño. ¡Timmy! ¿Dónde estás, Timmy? ¿Cómo lo cojo al pequeño Timmy? Vale, me parece perfecto, pero ¿cómo lo cojo? Así. Vale, hay que coger a la familia, supongo. ¿O cómo va la cosa? ¿Qué hay que hacer? Botellita. ¿Dónde está? Ay, señor. A ver, botellita. ¿Dónde está la botellita? ¿Dónde estás? Aquí. Gracias por señalarme la... al refugio. Solo puede una cantidad limitada de objetos, tienes que tirar... ¡Ayuda! ¡Socorro! Vale, sí, es lo que estoy intentando hacer, recoger cinco objetos, pero no me dejas cogerlos. Ay, <risa> sí, ¡Vamos! ¡Me llevo a, a ti también! <risa> tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Quita lámpara que no se pierda. Venga usted conmigo. ¿Va a venir usted conmigo al refugio? ¿Por qué no se mueve? Vamos a averiguarlo. Ahora tira tres objetos. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué acaba de ocurrir? Pico objetos. Es lo que estoy intentando hacer, pero no me deja jugar usted. Creo que no me da tiempo. ¿Sabes qué? Me voy a dirigir primero al pequeño Timmy. ¿Dónde está el pequeño Timmy? ¿Tim? Timmy! ¿Dónde está Timmy? ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Coco! Me voy a dirigir a la mujer. Ahí, a la mujer. ¡Vamos, tío. Vamos, vamos Timmy ¡Vamos, Timmy! Ah, quita ¡Quieta los muebles! ¿Puedes quitar del medio, por favor? Gracias. Tío. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A vos, a vos, quiero que llegue el tiempo papi, vamos para un libro perfecto hay que una de sopa y una de agua eso quiere decir que esto lo teníamos en eh, bueno, de momento vamos a jugar el eh, bonito dibujo perfecto vamos a ver cuándo hombre no estaría mal así que señor Chef, la tocaba de jugar sí, hombre. no no no no no Tante muchacha. ...Demasiados días y luego acabaron la tragedia antes murió de ser... Lo siento, Ted... ¡Lo no siento! Eh, pues... Pues yo creo que hemos jugado bastante bien...